Buenas noches, amigos de Todo Cambia Noticias. Les saluda Manuela Bastidas desde la ciudad de Milán, Italia, a través de su espacio Todo Cambia Noticias, que se emite justamente desde este hermoso país que nos acoge temporalmente, seguramente. Eh, Todo Cambia no solamente trata los problemas relacionados a mi patria, el Perú, sino en un momento histórico en el que estamos atravesando los hermanos países de Latinoamérica, la reconfiguración económica mundial, el nuevo escenario que se está viviendo en el tema económico, político, social, geopolítico, obviamente, sé que abordemos y invitemos también a invitados de nuestros hermanos de Latinoamérica y el día de hoy tenemos la grata presencia de eh, quien nos acompaña aquí el docente Pablo Arenas con quien vamos a conversar un tema bastante importante como es que este 7 de mayo nuestro hermano país de Chile va a elegir su concepto constitucional. ¿Qué significa ello? ¿Cuáles son los nuevos retos? ¿Sobre qué bases se está manejando todo este proceso electoral? ¿Cuál es la correlación de fuerzas y el ánimo de la población y de los hermanos chilenos? Estos y otros temas los vamos a conversar luego de la presentación de Todo Cambia Noticias. Señalaba que el día de hoy, 3 de mayo del 2023, en Europa, a 9 de la noche con 34 minutos, ya tenemos a nuestro invitado, para mí un invitado de lujo, a quien le tengo especial consideración. Nos referimos al docente Pablo Alfonso Arenas Espíndola, quien es eh, tiene estudios de doctorado y maestría en la Universidad Pedagógica del Caribe, temas de educación, maestría en psicología organizacional en la UNISUR, un licenciado en sociología con una especialidad en sociología educativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNO, estudios de pedagogía, historia y geografía de la Universidad de Chile y estudios de administración general de la Universidad del Valle de México. Ha cursado una serie de diplomados, tales como sistemas de excelencia, mejora continua para organizaciones de clase mundial. Todo esto, yo es un académico y por eso eh, hablar de eh, Pablo Arenas Espíndola. Que es hablar de todo un hombre dedicado no solamente a formarse constantemente, sino a sentar posición en temas eh, de carácter geopolítico. Por eso, para mí y para Todo Cambia, es muy grato darle la bienvenida a este espacio el día de hoy, 3 de mayo del 2023. Te saluda Manuela Bastidas. Bienvenido a Todo Cambia, Pablo. Gracias, muy buenas noches mi, mi, mi estimada Manuela, gracias por la invitación a tu este programa y sobre todo para poder dialogar con tu público respecto a lo que está pasando en Chile y para hablar de lo que está pasando en Chile tendríamos que remitirnos a un contexto histórico Sí, yo creo de que es eh, necesario y por eso es de que le vamos a dar el tiempo prudencial para que Pablo Arenas nos ponga en contexto cómo es que se llega a este momento de elegir su Consejo Constitucional, cuánto, cuánta agua ha pasado bajo el puente, eh, cuál es la correlación de puertas y por qué se llega a este escenario. No olvidemos que eh, en Chile actualmente rige la Constitución, va a por eh, en la dictadura de Pinochet y obviamente es justamente eh, los ciudadanos de hoy que están pidiendo urgente el cambio y la redacción de un nuevo contrato social, una nueva constitución. Adelante para que nos pongas en contexto, Pablo Arenas. Gracias, muy amable, Manuela. Bueno, primero que nada, para que hablemos de un contexto histórico a tu teleauditorio, tendríamos que remitirnos, ¿cierto?, a la unidad Popular, que gobernó durante el 70-73 en Chile, donde fue toda una experiencia de un proceso revolucionario que terminó justamente el año el 11 de septiembre de 73 con una, un golpe de Estado no es cierto donde empezó una dictadura militar a gobernar Chile desde el 73 hasta 1990. En 1990 prácticamente eh, encontramos que hubo un pacto, un pacto para, a, para terminar con esta dictadura que dejó muchos eh, presos políticos, torturados, relegados, no es cierto, expulsados, no eh, en todo el en todo el mundo. Prácticamente, entonces, para poder terminar con este, eh, con esta dictadura de, del terror implantada en Chile, que fue una dictadura que se aplicó con mucho, con mucho terrorismo para que nos bueno, sirviera como ejemplo, para que ningún país en América Latina volviera a levantarse y querer intentar un proceso revolucionario. Entonces, en 1989 se hace un pacto con la dictadura la derecha, ojo, la derecha con sectores económicos nacionales e internacionales y con la izquierda de Chile. La izquierda de Chile y a partir de ahí entonces eh, ya empezamos a ver una gran traición por los partidos de izquierda que habían sido que, los que impulsaron el gobierno de la, de la unidad Popular y a partir de ahí entonces eh, la población no dejó de, dejó de de creer en los partidos políticos, en la política. ¿no es cierto?, y, y en, en, los, en los dirigentes políticos. Entonces, en ese pacto, ¿qué ocurrió? En ese pacto, ¿qué ocurrió para que terminara la dictadura y se instalara, se instalara prácticamente un gobierno aparentemente no de regreso o retorno a la democracia, se le llamaron porque nunca fue retorno a la democracia, no duró, duró prácticamente bastante el, el primer El primer gobierno de concertación que tuvimos fue con Erwin después con Lagos, después con Bachelet en dos periodos. Y luego vino el periodo del gobierno de derecha, que prácticamente es donde donde comienza ya, ya no históricamente, comienza, comienza todo este proceso ahora. Este proceso de, de cambio de la Carta Constitucional o, la, o, el, o el Contrato Social de Chile, no se empezó a gestar en estas últimas temporadas, se empezó a gestar justamente desde, desde la Unidad Popular se empezó a gestar ¿no es cierto? una convocatoria para una nueva asamblea constituyente, libre, soberana y popular. Por lo tanto, no eh, en el gobierno de, de derecha que tuvimos, con Piñera a la cabeza, en el último año de Piñera, nos encontramos con que hubo una gran revuelta popular en Chile. Una gran revuelta popular, producto que ya ni los partidos de izquierda ni los políticos respondían a las necesidades materiales, espirituales y estructurales del, del pueblo chileno, del movimiento popular y de la clase trabajadora. Por lo tanto, este movimiento, esta revuelta popular que se dio en todo Chile, llegó a, a, a conjuntar a más de casi dos millones de habitantes en las calles en todo el país, no pidiendo justamente demandas, 24 demandas que pedían, y en esas demandas se pedía justamente... Eh, una asamblea constituyente, soberana, libre y popular. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en el gobierno Piñera, que era un gobierno de derecha, para el gobierno para poder retomar el, el control del país, la derecha, el control del país, lo que hace, ¿no es cierto?, es un pacto el 15 de noviembre del 2019, y se, no, se convoca a un plebiscito de entrada para poder entrar a trabajar no es cierto, una convención constitucional convocando a varios grupos políticos tanto de derecha como de izquierda para que se hicieran cargo de esta nueva constitución. Obviamente que esta nueva constitución también fracasó, y fracasó porque la misma derecha no empezó a boicotear a esta, a esta convención constitucional, y obviamente que se nombra, se hace un nuevo plebiscito, y en este plebiscito de salida que le llama no, se, se vivió un gran rechazo, un gran rechazo a la nueva constitución presentada por estos constitu, constituyentes, no eh, eh, tanto de izquierda como de derecha, porque, insisto, hubo mucho boicot por parte de la derecha, convocando a la población que iban a perder sus derechos, que iban a perder sus casas, que iban a perder no es cierto, sus, sus pensiones, o sea, toda una política de terror prácticamente, ¿no?, para que la población justamente llegara finalmente a votar rechazo en este en este nuevo intento de no tener una nueva constitución en Chile. Producto de eso entonces, no, en este pacto que te digo que se hace el 15 de noviembre con los partidos políticos, con la derecha y con los con los grupos económicos tanto nacionales como internacionales, recobran el control del país, porque el plebiscito, el perdón, la revuelta popular puso en jaque, no, al sistema en su conjunto un sistema político neoliberal que ya sabemos ¿no? donde ha cambiado prácticamente todo. O sea, todo en Chile está privatizado. Está privatizado el, la, las riquezas naturales, está privatizado la agricultura, está privatizado el agua, no está privatizado las forestales. O sea, Chile en este momento está en manos al 100% de privados, y no de privados nacionales, de privados internacionales. Entonces, este movimiento neoliberal no únicamente fue una entrega una entrega total de las riquezas básicas, sino que, a, a la lectura que hacemos ahora, es que re cam cambió realmente la concepción del ser humano chileno, ¿no es cierto? Prácticamente fue, fue, fue perdiendo toda la parte humana de los seres humanos, o sea, deshumanizó la sociedad. Por lo tanto, también deshumanizó mucho el aspecto político de los ciudadanos común y corriente. Entonces, en ese momento que se da esta, esta revuelta y esta convención constitucional y este partido salía, encontramos que en Chile tenemos una población completamente atomizada, donde el tejido social prácticamente está roto, ¿no? Está roto, porque eso es producto de este pacto que te digo yo, del 15 de noviembre del 2019, por estas eh, estos partidos políticos de derecha. Y del capitán de extranjero Donde recuperan el control Y nuevamente empieza la gran simulación Gato Pardisma gato No Gato Pardismo Donde todo el mundo cree que el gobierno actual En Chile, que lo encabeza Boris Todo el mundo cree que es un gobierno de izquierda O de centro izquierda Y es completamente falso En este momento en Chile tenemos un gobierno de derecha ¿No? Y, y los poderes de, del Estado, tanto el poder legislativo, el poder judicial y el, y el poder y el poder eh, perdón del poder eh, ejecutivo está en manos de la derecha, por lo tanto es la derecha la que gobierna actualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno para poder recuperar un poquito de credibilidad nuevamente, no es cierto convoca convoca a una convención constitucional, pero ojo, esta convención constitucional está hecha a espaldas del pueblo chileno, a espaldas de la clase trabajadora, a espaldas de los movimientos sociales, donde simplemente le hemos llamado que este, esta, este este llamado a una convención constitucional, prácticamente la mayoría de los chilenos que no están dentro de la parte constitucional, le hemos llamado el gran fraude, el gran fraude constitucional hecha por el Congreso y por el partido, por el, por el Ejecutivo. ¿Por qué? porque el Congreso no representa, o sea, habiendo sido elegido diputado y senador, habiendo sido elegido en votación, el mismo día que el presidente Boris salió salió elegido, antes, con la primera, la primera vuelta que hubo, donde prácticamente se le puso el, el, en el pecho a los chilenos que o votaban por el fascismo o votaban por Boris. Por eso es que Boris salió, no, no, por, no por otra cosa. Entonces, a partir de ahí, esta política del terror, esta política de miedo, esta política de inseguridad, ¿no? El Estado vuelve a tomar el control del país, ¿no? Y entonces eh, te digo el, el, el ejecutivo, ¿no? y el legislativo a espalda de la sociedad, ¿no? Crean una convención constitucional donde ellos fijaron el proceso, donde ellos fijaron prácticamente quiénes participarían, ¿no? Pero el, pero está todo está todo ya como le llaman en Chile, está todo cocinado está todo cocinado, o sea, le llaman la gran cocina hecha por el poder no legislativo y el poder no Legil eh, eh, ejecutivo. Entonces, eh, prácticamente es un fraude electoral lo que se va, lo que se va, lo vamos a ver tanto el 7 de mayo, como también en el plebiscito de salida, que va a ser el 17 de noviembre. No Es prácticamente, digo, un gran fraude constitucional, donde la po la población chilena, el movimiento popular, la red trabajadora, como diríamos en buen en buen lenguaje popular, no están ni ahí con este proceso. Entonces, hoy día, eh, los pocos las pocas organizaciones que existen en Chile, que están trabajando y que son de izquierda, no ¿y, y por qué digo que son de izquierda? Porque están trabajando bajo el principio de anti, anticolonialista, anticapitalista, antiimperialista y antineoliberal y revolucionario. Hay muchas organizaciones que se han reunido ¿no? para empezar a, a luchar contra esta este proceso o este, este pacto constitucional donde están convocando a las grandes mayorías nacionales, están convocando a votar no. ¿Por qué votan a, a votar nulo? ¿Por qué votan a votar, votan, llaman a votar nulo? Llaman a votar nulo porque justamente quieren evidenciar en este 7 de, de mayo que el proceso es ilegítimo porque se ha hecho a espalda de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, de todas maneras, van a aprobar una, constitu una nueva constitución. Y, y obviamente que la gente espera que la constitución va a ser peor que la constitución hecha por Pinochet, ¿no? O, o va a ser la misma que de Pinochet que regió tantos, tantos años en Chile. Por lo tanto, te digo que hay mucha gente que cree... No, que estamos en democracia, pero no es cierto. O sea, votar en Chile no es democracia. Mucha gente se confunde, confunde que votar es democracia. No, si revisamos la palabra democracia y vemos el origen de la democracia, demos no el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no está participando prácticamente. La democracia no se, ha, no se ha dado, ni tampoco con los gobiernos de concertación se regresó a la democracia. Por lo tanto, vivimos en un, en un Estado de, de, de derecha, Vivimos un Estado capitalista, colonialista, neoliberal, ¿no es cierto?, y imperialista. Por lo tanto, te das cuenta que este este pacto constitucional, no o este nuevo consejo constitucional, no donde supuestamente hay representantes, pero representantes, ¿quién lo nombró? Lo nombraron los partidos políticos. ¿Y los partidos políticos a quién representan? No representan a la sociedad, no representan a no a, a nadie, porque si revisamos las últimas elecciones, todos los partidos políticos, tanto derecha como izquierda, no tienen ni el 1% de la población. Por lo tanto, hoy día la población no está al margen de los partidos políticos, está al margen de los poderes constitucionales, no y están creando prácticamente el, lo que se llama el poder popular. En este momento, tu servidor está trabajando con varios grupos en Chile, y está trabajando fundamentalmente con uno con un colectivo que se llama el Tragún, por el Poder Popular y otro colectivo estamos trabajando por eh, el colectivo Tubrica. y estamos trabajando también con otros grupos que el, el grupo de, de, del comando del no no del comando del nulo que estamos trabajando justamente para dar respuesta alternativa a, a esta a esta clase dirigente o a esta o a, este, a esta derecha no para que la gente tenga luz y lo que mucha gente nos ha cuestionado, ¿y por qué están luchando por anular el voto? Estamos luchando porque eso significa que de todas maneras van a aprobar su, su constitución que ellos quieren, pero al votar nulo en la mayoría el 7 de mayo, significa que no le damos legitimidad a este proceso. Y también estamos convocando estos grupos que estamos, que te digo, estamos enlazados en Chile, estamos convocando para el 17 de diciembre de votar rechazo a esta nueva a esta nueva fraude electoral o este nuevo fraude constitucional que quieren imponernos en Chile. No, Esta es, a, a grandes rasgos te digo, eh, la lectura que hacemos nosotros desde, desde fuera de Chile, porque estamos, te, digo, te insisto, conectados con varias organizaciones, trabajando todas las semanas con ellos, y no y estamos muy ligados a lo que está pasando y ocurriendo en la realidad chilena y también latinoamericana y también mundial. Hasta aquí le dejamos, Manuela, a no ser que tengas alguna pregunta, duda, sugerencia, estamos abiertos para contestarla. Gracias, Paula No, no, ha sido bastante puntual en tu exposición eh, y se dan cuenta, a mí desde todo cambia, lo que está pasando en Chile es una situación muy similar a lo que pasó en el Perú. Eh, los pueblos y los problemas de nuestros pueblos de Latinoamérica son muy similares no y teniendo en cuenta que justamente es el modelo imperante impuesto por este país bastante inferencista por cierto que es Estados Unidos que bajo una sola receta implantó un modelo de constitución que como bien ya lo ha dicho este pues, eh, Pablo en la que se está pues, era una constitución ha ayudado a crear el individualismo puro y duro, a despojarnos de nuestras riquezas, a perder soberanía, a que unos pocos sean ricos y las grandes mayorías no sean incluidas. Una democracia como ellos quieren, hecha la medida de estos países, no es la democracia que existe en nuestros pueblos. Bueno, Tremenda sorpresa eh, que se están llevando muchos de nuestros seguidores, porque cuando eh, desde nuestras perspectivas, desde nuestras propias realidades, Pablo, sentimos hablar de un bodix, este joven que llegó a la presidencia del Chile con una propuesta de la izquierda y nos diga que está gobernando con y para la derecha, eh, ¿cómo en la práctica se manifiesta eso? Darlo a conocer a nuestros seguidores de Todo Cambia. Sí, fíjate que yo te decía que cuando se dio la elección por para presidente en Chile, en la primera vuelta iban dos candidatos. Iban dos candidatos: un candidato que es Catch, que representaba al fascismo en Chile, y el otro candidato, ¿no es cierto?, que era Bori, representaba al otro gran segmento, un conglomerado de gente de derecha, centro, izquierda, de todos de todo lados, ¿no? Entonces la gente por miedo, ¿no? por miedo y terror, no justamente vota por Boris. Pero por Boris en ningún momento, a, aunque presentó un programa, un programa muy ambiguo, un programa muy socialdemócrata, tampoco un programa de izquierda, ojo, que tengamos claro eso. Por lo tanto, el primera, el, las primeras manifestaciones, una vez que asume Boris la presidencia, es justamente hacer alianza y hacer pacto con la derecha para poder gobernar, porque... Te quiero decir que Chile no es un país autónomo, es un país dependiente del capital. Desde, desde, desde después, de la, después de, la, de la unidad popular, Chile pasó a ser un país dependiente, no justamente de, de este gran, de este gran eh, imperio que yo le llamo los Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, Chile no es autónomo. Y Bori tuvo que sujetarse justamente a las políticas internacionales de este, de este imperio norteamericano para poder empezar a gobernar. Por lo tanto, si tú te das cuenta, eh, la aprobación, por ejemplo, del TTP, el TTP-11, el TTP-11, ¿no es cierto?, lo aprobó el Congreso, y Boris, ¿no le, le dio su visto bueno, cuando el TTP-11 lo que hace, justamente es la entrega al 100% de los recursos naturales al capital extranjero. Entonces, ¿de qué de qué presidencia de izquierda estamos hablando? no Luego también están las famosas AFP, que tiene que ver con las pensiones. O sea, todos los actos que que ha hecho eh, el presidente Boris desde que salió elegido para acá, no han, han sido seguir las líneas neoliberales y seguir la línea política de los Estados Unidos para alinearse justamente con los Estados Unidos. Si te das cuenta, por ejemplo, este, este hombre ha rechazado y ha criticado mucho tanto a Nicaragua como a Venezuela como, como a Cuba. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos decir que Boris es un presidente de izquierda? Por favor, tengamos claro tengamos claro en las lecturas, este, este, este señor, que yo ya no me atrevo ni a decirle presidente, representa en estos momento claramente a la derecha y a la derecha más recalcitrante con el capital nacional y transnacional de Chile. Entonces, por eso es que la población se siente frustrada, se siente abandonada y empieza en poco a poco a levantar cabeza en base a las organizaciones populares no, porque también estamos trabajando muy fuertemente en las poblaciones con educación popular para poder recuperar este este tejido social y para poder salir de esta atomización que los gobiernos de derecha tuvieron a, a, a la sociedad chilena y al pueblo chileno durante tantos años, mi querida amiga, porque le han cambiado y lo han deshumanizado. O sea, el neoliberalismo deshumanizó a la sociedad en su conjunto a tal grado que hoy día en Chile encontramos que el éxito de la dictadura y los gobiernos de concertación y de derecha y actualmente, lo que han llevado es que el chileno no cambie su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de valorar, su forma de actuar y su forma de socializar. O sea, ha perdido por completo la conciencia la conciencia social. La conciencia personal, la conciencia política que tanto trabajamos durante el gobierno de la Unión Popular del año 70-73, del cual tu servidor fue actor principal. ¿No? Actor principal porque en aquella época ya nosotros en el gobierno de la Unión Popular éramos dirigente político, éramos dirigente estudiantil y dirigente sindical. Y justamente eh, yo actualmente sigo en México. No, llevo 50 años en México porque estuvimos trabajando muy fuerte en la Unión Popular y la dictadura militar pues, nos anduvo nos anduvo siguiendo, persiguiendo. Luego nos tomaron presos, nos torturaron y luego nos expulsaron fuera del país y donde tuvimos 19 años eh, con prohibición de entrar nuevamente a Chile. Por lo tanto, te das cuenta que hoy día podemos eh, seguir diciendo que seguimos viendo dictadura. Porque te digo, los gobiernos de la concertación y el gobierno de, de, de Boris sigue gobernando con la constitución escrita y hecha e impuesta y ejercida por la dictadura militar. Y el neoliberalismo sigue tan vigente a, ayer como hoy. Por lo tanto, en Chile nada ha cambiado. Al contrario, ha tenido toda una, una regresión. Una, una regresión a lo que es prácticamente, fíjate, me, me vuelvo, me, me, me atrevo a anunciar, que ha regresado a un, a un neocolonialismo, Manuela. A ese grado de retroceso tenemos en Chile, cuando Chile fue un país que avanzó tan fuertemente, del 70 al 73, siendo un gobierno completamente revolucionario de izquierda, avanzó mucho en cuanto a la conciencia social, pero todo eso lo borró la dictadura, lo borraron los gobiernos de la concertación, lo borraron los gobiernos de derecha piñera, ¿no? y hoy día estamos sufriendo las consecuencias, por lo tanto, nos va a costar mucho trabajo todavía para levantar cabeza y poder recuperar, esa conciencia de sí para sí y conciencia social y conciencia de clase. Por eso estamos trabajando la educación popular en los barrios populares. Interesante eh, la contundencia de las palabras para eh, darnos a conocer lo que está pasando en un hermano país de Chile. da la correlación de fuerzas en el Parlamento teniendo en cuenta lo que hay representación de sectores de la izquierda y otros, eh, como pasa en el Perú, eh, se alinean fácilmente con la derecha. Sí, mira, eh, lo que pasa hoy día con el Congreso... En el Congreso están todas las fuerzas políticas que, te insisto, no representan a nadie. Pero los pseudo partidos de izquierda, como el Partido, Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Humanista, hoy día, con el pacto que hicieron con la derecha, te insisto, el 15 de noviembre de 2019, no han pasado a representar, no a la izquierda, porque hoy yo te insisto, que ser de izquierda el día de hoy, para decirte que soy de izquierda, tendríamos que ser Insisto, anticolonialista, anticapitalista, antiimperialista, antineoliberalista y revolucionario, para catalogar ¿no? a un partido o a una persona de izquierda. Por lo tanto, la izquierda en Chile desapareció, desapareció como, como la izquierda tradicional que veníamos trabajando está emergiendo nuevos grupos sociales y está emergiendo un nuevo humanismo. O sea, como que hay una regresión al humanismo, donde te digo, los partidos políticos no están representando al, al, al, al 80% de la sociedad chilena. Por lo tanto, la sociedad chilena anda buscando nuevas formas de organizarse. Yo te decía que participo no en un colectivo que se llama Tragún. No, Tragún ¿Por qué Tragún? Porque también estamos rescatando no es cierto, la cultura de nuestro pueblo mapuche. ¿No? Entonces, Tragún significa grupos de encuentro, de diálogo, de reflexión para llegar a acciones, ¿no? pero sin, sin esta esta formación de partidos políticos enquilosados ¿no es cierto? que teníamos en la antigüedad. Entonces, estamos buscando nuevas formas de organización, nuevas formas de estructurarnos, nuevas formas de hacer política en Chile. Retomando las experiencias de América Latina y, sobre todo, tomando la experiencia de lo que fue en México no es cierto el zapatismo. Eh, Pablo. Estas eh, 24 demandas que surgieron como um, el momento de la revuelta popular, y ¿cuáles fueron estas? Si algunas nos puedes decir y si algunas de ellas durante este gobierno, de eh, se han por lo menos eh, tomado en cuenta dentro de la agenda política. Bien, mira, de las 24 demandas de la revuelta, que se dio, ¿no es cierto?, en octubre del 2019, ¿no? Ninguna de las 24 demandas han sido recogidas, ni por el gobierno actual, ni por los partidos políticos que aparentan decir que son de izquierda. Por lo tanto, las 24 demandas del octubrismo siguen tan vigentes ayer como hoy. Dentro de las demandas estaba justamente, ¿no es cierto?, la eliminación de la AFP. ¿Qué significa AFP? Significa el sistema de pensiones para nuestros adultos mayores, que está controlado por el Estado ¿no? y está controlado por empresas privadas que se llevan las grandes ganancias y le regresan al trabajador una, una migaja. Esa es una de las tantas demandas. Otra de las tantas demandas que están en el, el turismo es justamente la recuperación de las riquezas básicas entregadas al capital extranjero, que tampoco se han cumplido. Otras demandas que tenemos, ¿cierto? Es justamente convocar a una asamblea constituyente, soberana, libre y popular, tampoco se ha cumplido. Otra demanda que tiene el movimiento octubrista es la liberación de los presos políticos en Chile, que incluso el gobierno actual niega presos políticos, sabiendo y teniendo documentado ante organismos internacionales que sí tenemos presos políticos y sigue seguimos teniendo presos políticos cada día. Por qué? Porque también se aplica una ley, una ley de terrorista al Estado que fue aprobada con el gobierno Bachelet, donde actualmente con esa ley cualquier cualquier gente que salga a la calle, y que grite ¿no? contra el gobierno es apresada ¿no? y es juzgada ¿no es por terrorista como lo igual como lo encontramos también en el Perú, o sea tienen el control total de la población. Esas son tres demandas, pero te digo, son 24 demandas que de todas maneras te las voy a mandar para que las tengamos, las tengamos bien presentes. Otra de las demandas que tenemos justamente reconocimiento no entre la igualdad entre el hombre y la mujer. Otra de las demandas que tenemos justamente es el rol de la mujer en la sociedad chilena. Otra de las demandas que tenemos justamente es recuperar ¿no? la educación popular en Chile. no. Y así te puedo seguir nombrando, pues son 24 demandas del, del, del, de la revuelta que te insisto, ni la han recogido ningún partido político ni tampoco están en las políticas del actual gobierno. Por lo tanto, las 24 demandas de la revuelta siguen tan vigentes ayer como hoy y como se presenta en este momento posiblemente vamos a tener por el futuro no, nuevos levantamientos, nuevas revueltas, pero que van a ser muy diferentes a las que ya tuvimos y que pueden ser muy muy muy cruel, no, porque realmente la población ya no, no acepta tanta frustración no de las de las no necesidades no eh, materiales, espirituales y estructurales satisfechas por la población, o sea ningún gobierno después desde desde la dictadura para acá ha logrado satisfacer estas demandas no, materiales, espirituales y estructurales de la sociedad chilena, por lo tanto hoy día estamos viviendo un gran conflicto económico de, de, de, de regresión económica de bajo sueldo que la gente no le alcanza para comer día a día, por lo tanto te digo, eh, eso ha hecho que la población eh, no quiera saber nada de política, de partido político, pero sí se manifiesta bajo las demandas del 18 de octubre bueno un ejecutivo de espaldas al soberano, un legislativo de igual manera, eh, promesas incumplidas, la población que no cree en los partidos políticos porque estos no representan a las mayorías, y cómo se viene organizando la población, cómo ven las organizaciones sociales de base, los sindicatos, cómo va este sector de la población, está rico, debe estar de alguna manera articulada. Bien, mira, eh, a raíz de la, de la revuelta, no, después de, de que se cumplió la revuelta, nos dimos cuenta que lo que faltaba a Chile era una gran organización, una, una gran dirección de los movimientos sociales, porque justamente se fue perdiendo el espacio por la falta de dirección y la falta de organización que se presentó. A partir de ahí, la gente aprendió de esta de esta revuelta y están, eh, se están eh, reuniendo en Chile a nivel de, de poblaciones, a nivel de cuadra, a nivel de comunidades, se están reuniendo justamente para analizar toda esta problemática y están empezando a, no, fíjate, se están empezando a, a, a perdón, a interactuar de nuevo, ¿no es cierto?, a comunicarse de nuevo, no, a, a, a buscar punto en común de nuevo, a vincularse de nuevo y articularse en pequeños grupos, en pequeños, en pequeños grupos. Y hay otros grupos que están justamente tratando de articular a todos estos grupos para darse una nueva organización, no que ya no sabemos si va a ser un gran movimiento, un movimiento popular a nivel nacional, pero justamente todos los grupos están te digo reuniendo, organizando, reeducando para buscar alternativas de agrupamiento y alternativas de poder eh, ser voceros no, ser vocero de los mandatos de las asambleas populares que se están gestando en todos los barrios de Chile. En todos los barrios de Chile hay asambleas populares a través de Cabildo, asambleas, donde la gente se reúne, delibera de, de delibera y genera mandatos, y genera voceros para que cumplan esos mandatos, para que esos voceros no puedan responderle ante la población. O sea, prácticamente la clase dirigente desaparece y nace la nueva figura que son voceros convocados por asambleas populares y con mandatos perfectamente definidos para que respondan a la población. Esas son las nuevas formas de, de interactuar, de organizarse del pueblo chileno, fundamentalmente en las poblaciones, en la fábrica, en los sindicatos. Por ejemplo, acabamos de pasar el primero de mayo. En el, primer, el primero de mayo vimos dos grandes manifestaciones. Una manifestación por, por, por lo, los organismos, no institucionales controlados por el Estado, como es la CUT, por ejemplo, pero también vimos el otro movimiento popular autónomo reunido el primero de mayo, convocándose ante esta gran, eh, este, este gran aniversario del primero de mayo. Entonces ahí te das cuenta que también no, se sigue reagrupando la gente, se sigue organizando y te digo que el futuro de Chile está muy incierto. más Sin embargo, te digo, el Estado sigue queriendo tener el control y sigue teniendo mucho miedo a la agrupación popular no a la salida a las calles de la, de la gente no y a la forma de, de organizarse de las nuevas de las nuevas la nueva formas de, de interactuar de los chilenos no en este momento en Chile otro de los actores eh, en Latinoamérica porque juegan su papel son los medios de comunicación cómo se están comportando los medios de comunicación en Chile y, y, y cuál es la fuerza que tiene imponer eh, la agenda a la población o a las organizaciones políticas, porque en el Perú los que ponen muchas veces la agenda son los medios de comunicación que responden a la dictadura, obviamente. Sí, mira, para para hablar de esto, Manuela tendríamos que ver entonces eh, esta confrontación que se está dando, esta nueva configuración que se está dando en América Latina, en Europa, no, en África, Justamente por esta lucha, por la hegemonía mundial de estos dos imperios Por lo tanto, estamos todos uniformados en, en, en América Latina Lo que está pasando en el Perú está pasando lo mismo en Chile lo mismo en Bolivia Por ejemplo, en Chile... ¿no? todo todo el poder constituido, el poder imperial, lo, el control lo tiene justamente el poder constituido y por lo tanto las leyes, las políticas y todo lo hace el Estado pero también tiene a su a su haber ¿no? los medios masivos de comunicación que son los que prácticamente están dando la línea, que son los medios que enajenan a la sociedad y están, están controlados por el gran capital o sea, es la misma situación que tenemos en el Perú y en Bolivia y en Argentina ¿no es cierto? y, y, en, y en, en todos los países de América Latina, por lo tanto los medios masivos de comunicación siguen controlados por los organismos internacionales, donde prácticamente entregan una sola visión del mundo y están mintiéndole a Europa y a África y a América Latina respecto a lo que está pasando en nuestros propios países, por eso es que es importante estos programas, como todo cambia para que demos luz a la gente, para que demos la otra lectura de lo que está ocurriendo realmente en, en los estados nacionales y no esa lectura que están vociferando los medios masivos de comunicación controlados por los organismos internacionales y por los estados nacionales, mi querida Manuela. Mis seguidores de todo cambio nos salen desasombro. Voy a escuchar y preguntan, por ejemplo, o sea, Gabriel Górix también está contra el pueblo, pues esa es la realidad y lamentablemente los medios de comunicación oficial no difunden ello. Y es por eso de que eh, todo cambia, Ha creído conveniente, invitar al profesor Pablo Arenas para que así, con la mm, crudeza que caracteriza, con la objetividad que caracteriza decir tal cual las cosas, eh, sin dorarnos la píldora, es que hay que empezar a abordar los problemas que aquejan, no solamente a nuestros países de origen, sino a toda Latinoamérica, en un momento de reconfiguración económica mundial. Eh, Pablo Arena, eh, de todas maneras, las fechas llegan por mucho que uno no quiera. El 7 de mayo está a la vuelta de la esquina. En este escenario... ¿cuál es tu lectura política, ahora desde que se va a elegir de acuerdo a lo convocado por seguramente los organismos electorales, los 50 representantes que discutirán, aprobarán y propondrán un texto de una nueva constitución política? ¿Cómo ves, a pesar de que, como ya lo has dicho, pues... Un engaña, muchachos, es una traición en pueblo, es un eh, es más de lo mismo y una posible constitución eh, que se pueda dar producto de este Consejo Constitucional que la vaya de trabajo puede hacer inclusive mucho más dura que la actual. ¿Cómo da la correlación de fuerzas en este momento, en este 3 de mayo? Bien, mira, eh, como sabemos que el control lo tiene el Estado en su conjunto, porque lo recuperó justamente, como yo te decía, este 15 de noviembre, recuperó el control total del Estado chileno a través del de gran capital nacional y transnacional de los partidos políticos, no, no, la correlación de fuerza, no esperamos ningún cambio, un cambio radical, porque... Todo esto, te insisto, eso es producto de un fraude, de un autogolpe, de un golpe constitucional que se hizo en el Congreso. Por lo tanto, la sociedad no espera ningún cambio. Por eso es que estamos luchando por el, el voto nulo para poder legitimar este proceso y para poder eh, en, el, en, en el principio de salida, que va a ser el, el 17 de diciembre, no un, un rechazo total a esta nueva constitución. Ahora, esto se esta gente... Esta gente, insisto, que se le han llamado, que va a modificar, no va a modificar nada, porque la constitución ya está, ya la tienen escrita. Estos esto que van a, a elegir el 7 de mayo simplemente van a estar legitimando y firmando, y firmando, porque estas, estos, estos, 50, estos 50 representantes, te insisto, no representan no representan a la sociedad, representan a partidos políticos hegemónicos en Chile, la mayoría de derecha no y la, la otra minoría, ¿no es cierto?, que también son de centro derecha y no hay, insisto, no hay partidos de izquierda, porque incluso el Partido Comunista y el Partido Socialista, que perdieron, perdieron su razón de ser, en 1990, perdió su razón de ser, porque en 1990, insisto, y firmaron un pacto con la dictadura, con el gran capital, donde traicionaron todos los principios y valores de lo que veníamos luchando ¿no? en los años 70-73. Por lo tanto, estos partidos políticos que dicen llamarse comunistas y socialistas han perdido toda base social todo lo que vivimos en cierto momento es un gato paradismo, ¿no es cierto? Es justamente cambiar, para no cambiar nada. Por lo tanto, el escenario que tenemos para el domingo, no, eh, lo que esperamos nosotros que el pueblo se levante, porque además te quiero decir, vaya a votar, porque además te quiero decir que el voto es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio, por lo tanto la población tiene que ir a votar, le gusta o no le gusta, tiene que salir a votar. Pero además si no vota, los multan, y los multan con una cantidad de dinero. Ahora te pregunto, ¿y a quién a quién va esa cantidad de dinero? Esa cantidad de dinero va a la cerca de los partidos políticos en estos momentos reconocidos por el gobierno actual. Por lo tanto, si te das cuenta, hay todo un un, un superflujo económico ¿no? Un económico en el fondo de todo esto. Ahora, lo que lo que esperamos nosotros, la gente de izquierda en Chile, es que masivamente la gente salga a votar por el voto nulo para poder deslegitimar este proceso ante a la opinión pública, No, pero que ellos, te insisto, van a querer imponer a fuerza no es cierto su constitución que no representan no a la sociedad en su conjunto ni siquiera ni siquiera el 50 tú sabes que un pacto social o una constitución por lo menos debería representar al 50 por pero aquí nos dan cuenta que la, la nueva constitución que están elaborando representa prácticamente ni al 10 de la población en su conjunto ahora por qué se rechazó pero, la, la, la constitución electoral la Estamos hablando de que tendría que ir a sufragar y validar este esta elección de los 50 representantes. Correcto, correcto. La gente la gente tiene la gente va a tener cinco opciones. No o no vota o no vota nulo o vota o se obtiene o vota aceptación o vota rechazo. Entonces nosotros la gente de izquierda lo estamos estamos convocando justamente y habemos comando a nivel de Chile. Que estamos convocando a votar por el voto nulo, te insisto, para no dar legitimidad a este proceso y a este fraude constitucional, ¿no? O a este golpe institucional que ha hecho el Poder Ejecutivo, ¿no? Con el Poder Legislativo. ¿Y cómo está respondiendo la población de a pie a esta convocatoria, a esta invocación de.? Eh, votar por uno cómo responde la población el pueblo Pablo Sí, mira, la población todavía está muy al, al, al, al margen de todo esto, porque como te decía anteriormente, los medios masivos de comunicación controlados por el, por el capital internacional nos tienen copados todos los, los medios de difusión y los medios de comunicación. Entonces estamos trabajando en redes en Chile, a través de redes tratando de darle la, la información, la orientación a la sociedad chilena para que salga a votar y salga a votar en forma consciente no y no simplemente se encuentre con, con la necesidad de estar votando a favor de esta gente, que sea un voto razonado, que sea un voto pensado. Ahora, para votar nulo, ¿no? lo que se está convocando es justamente si en la boleta aparecen siete candidatos, por ejemplo, no que voten por dos candidatos. no Por dos o por tres candidatos, esa es una forma de anular el voto. Entonces, una forma de anular el voto, ¿no es cierto?, es simplemente votar por dos o tres candidatos que salen en la papeleta y eso automáticamente se va al voto nulo. Ahora, te quiero informar también que el grueso, que fíjate, el grueso de la población chilena que habitamos en el exterior de Chile, que son alrededor de un millón y medio de habitantes chilenos repartidos en todo el mundo, no nos limitaron y nos prohibieron ¿no? participar en esta votación. Por lo tanto, automáticamente ya le restamos a este proceso electoral, no este millón y medio de chilenos que habíamos en el mundo, que no nos permiten votar el domingo millón y medio de chilenos que no van a poder votar este domingo. ¿Cómo va la Argentina de las libertades en Chile? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de opinión. ¿Cómo va este tema en un clima como el que nos has descrito, en el que todo está capturado justamente por la derecha y por un modelo imperante como el que vemos en otros países de Latinoamérica? Sí, mira, en estos momentos todos los todos los derechos humanos, no entendiendo por derecho a la libertad, derecho a la alimentación, ¿no es cierto? No, todos esos derechos hoy día están siendo sobacados, están simplemente siendo eh, traicionados por los estados, el Estado chileno y los partidos políticos. Por lo tanto, en estos momentos encontramos una sociedad totalmente en dictadura, no sin sin decir que es una dictadura militar, es una dictadura porque tiene limitado todos los derechos de la sociedad chilena en estos momento. De tal manera, te decía que si tú sales a la calle, como ocurrió esta semana, que los, los, los jóvenes, los estudiantes jóvenes no salieron a la calle, salieron a la calle a reclamar contra justamente este proceso y automáticamente fueron, primero, golpeados, no, apresados, ¿no es cierto? Y, y en este momento están presos no, y que el gobierno no lo reconoce, pero no no les, no les declara ninguna pena incluso te digo desde el 19 de diciembre del 2019 tenemos presos políticos donde ni siquiera se les ha dictado ¿no? prisión porque no le encuentran delito para poder justificar su presión. Por lo tanto, también hay una gran lucha en Chile por la libertad de todos los presos políticos. no porque incluso te digo, siguen, fíjate, está en 2019, estamos a 2023. ¿Cuántos años llevan presos los jóvenes no, que salieron en la revuelta y que fueron torturados, ¿no? prisioneros, ¿no es cierto? O eliminados, o finalmente, ¿te acuerdas que hubo una gran fuerza donde los, los, los, los, los policías, los carabineros, los pacos, que decíamos en Chile, que también está prohibido decir pacos, porque pues, te pueden condenar, ¿no? Eh, a mucha gente, ¿no es cierto?, le dispararon y perdieron un ojo, ¿no? Mucha gente que salió a las calles a reclamar justamente contra contra este eh, sistema neoliberal imperante. Um, Por lo tanto, hoy día no tenemos ninguna libertad de prensa, ninguna libertad de, de, de, de reunión, ¿no? Estamos en conversación con Pablo Arenas. Y en una forma muy, muy didáctica, muy eh, sucinta, nos ha descrito todo el panorama que está viviendo Chile, un panorama muy, muy parecido al Perú, con una clara diferencia que, eh, obviamente, eh, está gobernando pues la derecha más extrema de espaldas al pueblo. Se viene un cantado mmm, fraude electoral en el sentido de que le dan a vender gato por liebre eh, Pablo Adenas. este, pero bueno, aquí hay algunas preguntas que hacen llegar saludos desde desde Australia, gracias a Nazario por estar presente. Dice saludos Manuela, Australia que la experiencia de Chile nos haga abrir los ojos y no caer en el juego de los enemigos del pueblo, los enemigos del pueblo como en Chile son, en general, el Perú son pues la derecha. Más recalcitrante y obviamente, como en el increíble. La gente no sale de su asombro. Vuelvo a decirte: en muchos espacios se creía que Boris era de la línea de la izquierda, pero qué bien que lo aclares y que nos, saque, nos ayudes a sacarnos la venda de los ojos. Mucha pena enterarme de esta manera, son malas noticias en este día, nos dicen. Eh, bueno, de igual manera, eso de Chile no va a ningún lado, salgan, eh, con la, salgan de ese tipo de economía de mercado, es lo que dicen, ¿no? De igual manera también señalan, eh, el Boris también está contra el pueblo, eh, bueno, trabajar con el pueblo, todo todavía que eh, solamente el pueblo salga al pueblo, es el que se llegan arenas ¿Qué arenas, ¿qué a ello Sí, mira, justamente te decía que como como la, la, la, el movimiento popular, las clases populares, la clase trabajadora están siendo en su momento abandonadas por completo por los partidos políticos y el gobierno actual. Entonces, lo que hace lo que hace un movimiento es buscar nuevas alternativas de organización para poder eh, llegar a, a, a levantar un gran movimiento social que permita ir cambiando la, la situación en Chile e ir creando justamente un poder popular. Y fíjate, algo importante que estamos tomando como experiencia en Chile los movimientos populares, que estamos aprendiendo mucho de lo que está pasando en el Perú. Porque a diferencia de a diferencia de nosotros en el Perú estamos encontrando que la, la, el movimiento popular sí se está organizando y sí está saliendo a las calles no en todos los estados del Perú y en Chile todavía carecemos de esa organización que nos hace tanta falta en las comunidades para poder no es cierto convocar a nivel nacional o por ejemplo a un paro nacional si te das cuenta en Chile no hay paros nacionales porque la misma la misma CUT que representa al Estado y representa al gobierno, está representando pues, a un proyecto neoliberal que en vez de convocar a una, a una huelga nacional o a un paro nacional por las condiciones que están creando en Chile, tampoco, porque están justamente aliados al sistema neoliberal actual. En ese contexto, estando ya a 10 de la noche con 23 minutos en Europa, y ya casi finalizando esta conversación, y un programa que mmm, vale mucho, mucho la pena escucharlo, compartirlo para que sepan la realidad dura, cruda, pero la realidad al fin que está casando nuestro hermano país de Chile. Que, tu mensaje a los chilenos, tu mensaje para que este 7 de mayo, cuál sea la postura consecuente, valiente, digna, contra la derecha, eh, y en favor del pueblo. marla tú, Pablo Arenas, y nosotros siempre grato de tenerte en este espacio. Muchas gracias, Manuela. En primera instancia, darle las gracias a ti y al auditorio auditorio, Nos escucha y hemos intentado y hemos tratado de, de desnudar por completo, no bajo la realidad y bajo los elementos sociológicos, políticos y psicológicos de lo que está pasando en Chile porque eh, lo que esperamos, para que me, y yo estaría en este momento convocando a la sociedad chilena y a la sociedad internacional a que tengan mucho mucho la mira en Chile, lo que está pasando en Chile, porque eso es lo que se quiere reproducir en los demás países de América Latina, es coartar toda libertad, toda libertad de expresión, eliminar los derechos los derechos humanos. no Entonces, por lo tanto, yo convoco a la sociedad latinoamericana, chilena y mundial, ¿No? So, y sobre todo la chilena, a que salga el domingo a votar a, a, a, a, a votar masivamente, porque si no son multados no y beneficia a los partidos políticos, que salgan a votar y que salgan a votar nulificando su voto, marcando más de un candidato para que realmente sea un voto nulo. Y por último, convocar a la sociedad chilena a que siga despertando de esta gran pesadilla que ha vivido en estos 50 años, porque ya se están cumpliendo 50 años, donde 50 años no hemos logrado salir de esta pesadilla de gobiernos de derecha o de dictaduras, ya sean militares o dictaduras no económicas, políticas, culturales y sociales como que la estamos viendo en Chile. Y para eso hay que continuar. Hay que continuar interactuando, continuar dialogando, bu continuar buscando punto en común, continuar vinculándonos, continuar articulándonos, continuar coordinándonos, continuar organizándonos para que realmente lleguemos a, a este gran despertar de la conciencia. ¿no? y estamos también a través de la educación popular. Esta es la convocatoria que yo hago al, al pueblo chileno y a la sociedad chilena que no se deje engañar, que no se dejen involucrar por los medios masivos controlados por el imperialismo, no, y que salga conscientemente y que no tenga miedo a salir a votar ¿no? eh, por Lulo. Bueno, eh, es lo que nosotros en el Perú llamamos el voto viciado, en Chile entonces haciendo eco solidariamente como latinoamericanos Puedes invocar a los amigos de Chile a que tengan que viciar el voto, a votar nulo para justamente hacer que este fraude electoral, que esté engaña. Muchachos, que se pretende instaurar en Chile, no prospere. Muy de acuerdo con Nazario Torres, el nuevo poder popular debería centrarse en principios de soberanía, humanismo y patriotismo. Muy de acuerdo contigo, Nazario. Muchísimas gracias. Gracias, eh, Pablo Arenas, por estar presente eh, eh, y por tu análisis tan descarnado sobre la dura realidad de nuestro hermano país de Chile. Nosotros, amigos de Todo Cambia, les pedimos que se suscriban al canal, compartan este video y vamos a retornar el día de mañana con otra entrevista, eh, siempre tratando de generar conciencia social. En la medida de que generemos justamente civismo y conciencia social, vamos a salir del letargo en el que nos encontramos los países de Latinoamérica. Muchas gracias Pablo, saludo desde eh, Europa a todos los amigos de Chile a través tuyo, expresarles nuestro respeto y solidaridad en estos momentos asiagos que está viviendo Chile. Muchas gracias, Manuela. Cuando guste, muy buenas tardes. Te mando mucha energía, mucha luz, mucha paz y mucho amor. A ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, retornamos el día de mañana. Muchísimas gracias por estar presente en Todo Cambia Noticias.